Curiosidades del caso de Devani Escobar. Fuera de la investigación del caso de Devani para esclarecer su muerte, se han producido una serie de curiosidades en la sociedad. Hoy aquí vamos a hablar sobre algunas de estas. Mi nombre es Oxla Castro. Comenzamos. Número 1. El tatuaje de Devani. Gran sorpresa ha generado el video donde se muestra que una persona se tatúa la imagen de Devani, sacada de esa última fotografía que se le tomó al bajarse del didi. ¿Será un tipo de homenaje? ¿Lo hizo para implantar una moda? ¿Devani se convirtió en un símbolo? ¿Qué piensan ustedes? La descripción del video dice lo siguiente. Por Devani, pero sobre todo por todas esas mujeres que encontraron sin vida y por todas las que siguen desaparecidas. Porque espero que jamás le pase a mis hermanas, a mi sobrina ni a ninguna de mis amigas ni a ninguna mujer ¿Ustedes se harían un tatuaje de Devani? Contéstenme en los comentarios. Número 2 La moda Devani No se sabe si es por homenaje o si es porque simplemente les gustó a las mujeres la forma en que Devani estaba vestida aquella noche de su desaparición, pero al parecer chicas han comenzado a imitar el estilo de Devani al salir. Esto inmediatamente ha causado que llamen la atención y que sean confundidas con Devani, por lo que les toman fotografías y videos para luego subirlos a TikTok con descripciones sensacionalistas. No era la primera vez que Devani se peleaba con sus amigas y se esperaba hasta el amanecer para regresar a casa. ¿Grababan a Devani como para qué? ¿Qué opinan de esta imitación de Devani? ¿Homenaje o moda? Número 3. La fama de los papás de Devani. Nadie quisiera tener fama o ser conocido por un caso como el ocurrido con Devani. Pero el hecho ha sido tan viral que muchos consideran a los papás de Devani prácticamente como celebridades. Y es una falta de respeto a ellos y a su luto el que si los encuentren en algún lugar, les pidan fotografías para después compartirlas en sus redes sociales. Un fenómeno social completamente innecesario. Por ejemplo, la siguiente publicación que dice lo siguiente. Aquí casual con los papás de Devani. Sentimos mucho su dolor. Alguien pregunta, ¿por qué salen con los papás de Devani? Y contestan, jaja, ¿qué ondas, loquis? Pues fui a Carl's que está por tu casa y ahí están. Y le comentan, ¿y llegaste así nada más a tomarte foto o qué? A lo que responde, Sí, más gente se estaba tomando fotos con ellos. Son super famosos. Los andan cuidando gente y así. Andan como artistas. Si ustedes encontraran a los papás de Devani, ¿les pedirían una foto? Número 4. La superstición. Recientemente se dio a conocer un video muy bonito donde a Devani se le ve festejando sus 18 años. En este video podemos verla sonriente, tierna y muy feliz, su familia igualmente contentos por Devani. Pero hay un detalle muy curioso que la gente notó y lo identificó como una señal de que a Devani le pasaría algo. Una polilla o mariposa negra se puede ver que vuela muy cerca de Devani, e incluso uno de los niños presentes la menciona. <música> En México, la gente tiene la creencia de que si estos insectos entran a tu casa, alguien de la familia morirá. Número 5. La piñata de Devane. La piñatería Ramírez, que se ha vuelto muy popular en redes sociales por crear piñatas de personajes que se vuelven virales, y hacer mofa de muchos otros, ahora han creado la piñata de Devani, a lo que la gente reaccionó de mala manera, haciéndole saber que se estaban burlando de la tragedia o que se estaban lucrando del caso de Devani. a lo que la piñatería Ramírez explicó que tan solo se trataba de un homenaje y aunque aceptan que en otras ocasiones han hecho piñatas para burlarse, en esta ocasión quisieron pedir justicia de esta manera. ¿Qué opinan de la piñata de Devani? ¿Ustedes la comprarían? Número 6. Devani está viva. Existen siempre teorías de que ciertos famosos que han fallecido en realidad siguen con vida. Asimismo, algunos creen que Devani en realidad está viva. Y circulan algunos videos donde se muestra a una chica con similar vestimenta parada a la orilla de una carretera o camino, como esperando a alguien. Estos videos no tienen ninguna descripción. No sabemos con qué motivo fueron creados o dónde surgieron. No hay contexto alguno. Incluso algunos la creen haber visto muy cerca de nosotros. ¡Arroben sus historias! ¡Quiero el brazalete! ¡Arroben sus historias! ¡Quiero el brazalete! ¿Ustedes qué opinan de estos fenómenos sociales? Si ustedes conocen algunas otras curiosidades que no haya mencionado en este video, mándamela a mis redes sociales para que hagamos una segunda parte. Y muchas gracias por suscribirse, por darle like al video y compartirlo. Mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en el siguiente video.